¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal, dulcecitos? Estamos aquí en Bermellar. Como habréis notado, esta no es mi habitación. Vermellar es un pueblo que está a una hora y poco de Salamanca. He venido aquí a la casa rural, no he venido solo. Como veréis, la cámara se está moviendo. No soy yo con mis poderes mágicos porque solo puedo utilizar mi varita en Hogwarts. En esta casa rural. Hay un, bueno, un balneario, una casa termal, una cosa así, una cosa termal Esto es la terma de la casa rural Esto es para los pies, no sé cómo se llama Pero tiene agua fría y agua caliente Este es el jacuzzi, podéis verlo así sin burbujas ni nada Y así es como está con burbujas Esta es la sauna, recordad, sauna, calor seco, baño turco, calor húmedo Tiene un reloj de arena que marca 10 minutos es una sauna profesional, llega hasta los 70 grados no es, no es recomendable estar más de 10 minutos porque te puede dar una bajada de tensión La ducha fría es para provocar el cambio de temperatura Después de estar 10 minutos en la sauna tan caliente Lo mejor es una ducha de agua fría Crea el cambio de temperatura y ayuda a la circulación Si sales de la sauna y te metes en el jacuzzi Por caliente que esté vas a notar que está frío 20 euros la pareja con una botella de cava Y tienes una hora, por 20 pavos estáis dos una hora, así muy íntimo Ey, no os quitéis los bañadores Y eso que conlleva, eh Guarrillos que nos conocemos Como gusta meterla en cualquier lado, eh Cabrones la habitación está bastante bien Os voy a enseñar un poco la habitación Este es el baño, no tiene puerta, el baño no tiene puerta No tiene puerta, así que si tenéis que cagar Yo os recomiendo bajar al baño Que hay abajo, os recomiendo venir Aunque sea por la gente, el trato es Inmejorable, la comida Buenísima, buenísima es La carne es de la zona, el pueblo no tiene Nada para ver, si venís tenéis que venir Con gasolina, porque todo lo que Tengáis que hacer, tendréis que coger coche Y además, solo hay un bar, que si queréis ir A tomar algo, vais a necesitar el coche porque que para un bar que hay, hay veces que está cerrado yo si tuviera un bar en un pueblo en el que soy el único dueño de un bar, lo tendría 24 7 además solo hay una tienda, una tienda que es bastante cara si queréis ahorraros algo de dinero, traer comida porque como veréis, hay vitro hay horno, hay una nevera utensilios de cocina vajilla, todo lo que podéis necesitar, sígueme Foro de lida, lida, lida, foro de vida. Esta casa está bastante bien A pesar de ser una casa rural No es en plan una aldea tirada por ahí O una, o una cabaña en la que vais Si no tenéis ni wifi ni nada por el estilo Tenéis internet, televisión Que claro, coño, esto es el siglo XXI Hay de todo en cualquier sitio Incluso chimenea No la hemos utilizado, pero tiene buena pinta Seguidme que os voy a enseñar el baño de abajo Este sí tiene puerta Este baño tiene puerta Este es el baño que os digo en el que tenéis que venir a y viene esta bañera, este está muy bien El de arriba no tiene bañera, pero tampoco Teníamos pensado utilizarlo No he probado muchas casas rurales Ni muchos balnearios, ni spas Ni nada por el estilo, tengo que darle buena puntuación Un 6,5, 7 Faltan algunas cositas que vendrían bien Y tal, pero por el conjunto, la casa La gente, un 7 es la nota Perfecta que yo le daría mm. La casa rural es preciosa Y el olor a madera, te da la sensación De verdad de haber desconectado de la ciudad ¿Qué, puedo, qué más puedo decir? Este sitio está muy bien, lo único malo es que está alejado y en el pueblo no hay nada ni para ver ni para hacer, pero aparte de eso totalmente recomendado, venir en coche desplazaros un poco que no os va a costar nada, creo que con esto ya está, así que vamos a ver, puntos fuertes de orgullo rural, lo mejor es la gente luego el, el balneario está bastante bien, la casa la casa es preciosa, las habitaciones son calentitas, la sensación que da todo es buenísima La comida, puntos negativos, poca comida Aparte de eso, en cuanto a la comida, otro punto negativo, la ensalada A cualquier cosa se le llama ensalada Lechuga con un medio tomate es ensalada Que el pueblo no tenía nada y que solo hubiera un bar que estuviera cerrado la única vez que queríamos ir a él Pues ya está, ganan los puntos positivos a los puntos negativos Ya está, un 7 para Orgullo Rural No puedo olvidarme del perro del pueblo Esos perros que son callejeros pero cuidan entre todos Que en realidad pertenece al pueblo Pues había uno de esos perros No era bonito Madre mía, pero era gracioso Qué gracioso el perro Y se los puso delante del coche y no quería salir El perro del pueblo por más que pitábamos y por más que nos acercábamos, hemos tenido que hacer una de maniobras. Aún me queda hacer el review de los otros dos balnearios. Si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos. Y si no, compartirlo con vuestros enemigos. Y que se jodan. Pa.